7 consejos para embarazadas primerizas, como tener un embarazo saludable. Un embarazo saludable ayudará a que su bebé nazca sano, y esto es una preocupación común para muchas mujeres embarazadas y sus parejas. Todos los embarazos pueden tener riesgos, pero hay muchas cosas que puedes hacer para tener un embarazo saludable. Es claro que todas esas cosas no te pueden garantizar que tu bebé esté sano pero le pueden dar al bebé y a la madre una mayor posibilidad de tener una buena salud. En este video nos vamos a centrar en sencillos consejos para tener un embarazo saludable. En realidad existen muchos consejos que las mujeres embarazadas pueden seguir, algunos de ellos tienen un origen cultural. Cada cultura distinta ofrece consejos diferentes a las mujeres embarazadas, o al menos pareciera que hay demasiados consejos. Una mujer embarazada puede sentir que todo esto es demasiado, pero estos consejos son generales. Son formas sencillas de que las mujeres embarazadas estén un poco más sanas. El primer consejo para las futuras madres es comer bien. Un bebé que aún vive en el interior del cuerpo de su madre se llama feto. El feto obtiene todo lo que necesita, de la dieta de su madre para estar sano. Las mujeres embarazadas deben comer verduras y frutas. Deben comer productos integrales como la avena y el arroz. Las proteínas también son importantes. Se encuentran en alimentos como los huevos, las judías, los frutos secos y la carne. También es bueno comer queso o yogur. Sin embargo, hay algunos alimentos que las mujeres embarazadas deben evitar. Muchos expertos en salud dicen que las mujeres embarazadas no deben comer alimentos sin lavar, quesos blandos o carnes sin cocinar. Estos alimentos pueden contener bacterias dañinas. Estas bacterias pueden hacer que el cuerpo de la mujer pierda importantes nutrientes. También pueden hacer que el cuerpo de la mujer rechace el feto. El segundo consejo consiste en que las mujeres embarazadas deben limitar su consumo de cafeína. Es el ingrediente activo que se encuentra en el café, el té, el chocolate y las bebidas energéticas. Un exceso de cafeína puede provocar un bebé de bajo peso al nacer, lo que no es saludable, pero las dos cosas que las mujeres deben evitar siempre durante el embarazo son el tabaco y el alcohol y este es el tercer consejo. Fumar puede provocar un parto prematuro antes de que el bebé esté preparado. También puede hacer que el feto crezca demasiado lentamente. El otro elemento que las mujeres embarazadas deben evitar es todo tipo de alcohol. Se afirma que no se conoce una cantidad segura de alcohol para consumir durante el embarazo o cuando se intenta quedar embarazada. Tampoco hay un momento seguro para beber alcohol durante el embarazo. Todos los tipos de alcohol son igualmente peligrosos. Esto incluye el vino y la cerveza. El alcohol presente en la sangre de la madre pasa al bebé. El consumo de alcohol durante el embarazo puede provocar un aborto, la muerte y diversos problemas físicos, mentales y de comportamiento. Lo único que debe beber una mujer durante el embarazo es agua pura. El agua es una buena bebida para todos. El agua mejora la circulación sanguínea, la salud de la piel y la digestión. Si una mujer no bebe suficiente agua durante el embarazo, no podrá producir suficiente leche materna. Puede tener dolores de cabeza o sentirse más cansada. El cuarto consejo para un embarazo saludable es tomar una vitamina prenatal. Se supone que estas vitaminas ayudan a las mujeres embarazadas. A veces es difícil que una mujer obtenga todo lo que necesita de los alimentos. Pero una buena vitamina prenatal contiene hierro para la sangre, calcio para los huesos, ácido fólico, para la salud del bebé, y muchas otras cosas. El quinto consejo para un embarazo saludable es dormir lo suficiente. Puede ser difícil dormir durante el embarazo porque el feto está creciendo dentro de la madre. Empuja sus órganos internos en todas las direcciones. La mujer puede sufrir dolor de espalda y problemas respiratorios. Pero el sueño puede ayudar a todo el mundo. Cuando las personas duermen lo suficiente, se liberan del estrés, fortalecen los músculos, reparan el cuerpo y los tejidos y procesan cosas. La mejor posición para dormir es de lado. Dormir boca arriba o boca abajo puede causar problemas. La mujer puede utilizar almohadas u otros objetos blandos para ponerse en una posición cómoda. Si es posible, la pareja de la mujer debe animarla a dormir más tiempo. Puede hacer un trabajo extra por la mañana para ella o animarla a dormir durante el día. Pero aunque una mujer embarazada duerma más, necesita mantenerse activa y moverse, si puede. Este es el sexto consejo para un embarazo saludable. El ejercicio es bueno para la mayoría de las personas. Esto también se aplica a las mujeres embarazadas. Es importante que las mujeres hablen con su médico antes de iniciar cualquier programa de ejercicios. Mantenerse físicamente fuerte durante el embarazo también puede facilitar el parto y la recuperación. El séptimo y último consejo para un embarazo saludable es hacer un plan para el nacimiento de tu bebé. El parto suele ser doloroso y puede dar miedo. Piensa en cómo podría ser el parto. También en cómo dar a la mujer algún control sobre lo que sucede. Puede hacer un plan sobre cómo quiere que sea el proceso o quién quiere que esté presente. No siempre es posible controlar el desarrollo del parto, pero hay cosas que las mujeres pueden hacer para que su embarazo sea lo más saludable posible, y cosas que sus parejas pueden hacer para apoyarlas. Un embarazo sano te prepara para un bebé sano, y un bebé sano puede significar una vida sana. ¿Tendrás que cambiar algo cuando te quedes embarazada? ¿Has seguido alguno de estos consejos? Si has estado embarazada, cuéntanos tu experiencia. Puedes dejar un comentario en este video o visitar nuestra web en la descripción del video, y en el primer comentario te dejo el enlace. Asimismo, te invito a suscribirte al canal. Puedes hacerlo ahora y así podrás conocer cada vez que publique un nuevo video. Por favor forma parte de esta gran comunidad. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Hasta pronto.